Señores, estos muchachos, Dios la bendiga. Son hermanas, me parecen, Yo leí algo que son hermanas las niñas. Y cumplí años, la más pequeña. Señores, en otro ámbito, en otro ámbito, eh, hay un, un, un coronel, un general por ahí que es un terrorista. Vaya a ver, flaco. ¿Qué documento Licencia y matrícula seguro, caballero. No tengo nada de eso. De su licencia, ni matrícula ni seguro. Que venga de la pedida, observa, llámalo y dile que venga de la pedida, caballero, que dice el general Soto Jiménez que venga de la pedida. Caballero, es que si usted está en un puesto mal estacionado, es que usted no puede, usted no puede alterarse por algo, usted sabe que está mal. Usted tiene que tener cortesía y disciplina militar. ¿Qué yo le dije? Yo tengo ese rango porque duré 30 años. Pobre, caballero, le yo le dije a usted. Llama al superior que venga a llevármela la mí. No llamo, sencillo como sea. Cuando tú pasas el tiempo que yo pasé, entonces tú me hablas. Caballero, yo le dije a usted. Caballero, ya no. Primero, una pregunta, una pregunta. Usted, primero, usted no está somos caballeros, no somos de tú a tú. Sí. ¿Entendido? Sí. ¿Qué sí. rango tú tienes? Razo. Imagínate tú. Sí. Ya. Llámalo, llámalo al superior que se presente aquí. ¿Quién es tu superior? Déjame tirarle. Tírele. Capitán Javier Morales Usted no subí, caballero. ¿Qué se, qué, ¿Cómo dice que usted, usted...? Yo me identifiqué ya. Usted sabe quién soy yo. Me está faltando el es respeto. Me usted me cruza? ¡Hable bajito, vale bajito! ¡Hable bajito! ¡Hable bajito! Comandante, comandante llegué aquí. Tenga la gentileza. Comandante, pero tú... Es un vehículo de asistencia. de Aires, que ahí. Si no, si no hay conductores, Aquí yo tengo que llegar? Dime. Diego, comandante. Una novedad con un caballero. Un caballero no. Un general, ¿Qué, coño. Me voy a fiscalizar a caballero para proceder. Excelente comando. Qué caballero del diablo que tú me estás hablando a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Viene ahora caballero? Yo no voy a ver a nadie, coño. Tú, Núñez, que está el punto ya. Excelente, coño, por favor. La de Saviñón, amago. Excelente. Señores, pero este tiene que... ¿eh? Un general, y entonces no aplica la ley para general. Entonces son para los civiles. A los civiles hay que darle golpe, ¿verdad? Y de todo. Señores, ¿qué situación fue esa, eh? Yo, yo espero que hagan algo con ese señor. No, momento. tienen que hacer algo con ese señor porque ellos tienen que haber uno más, más fuerte que él. O el presidente, es... Macho si más. ¿eh? Pues un terrorista ese nomás. Ni él no, más que Luis Abinader. Atención, Luis Abinader. Vaya a ver ese señor, hable con él. Usted sí. que puede. Sí, porque ya nadie, no puede, puede. nadie puede hablar con él. Usted que puede. Usted que puede, Luis Abinader. Uh -huh. Bueno. Que resuelva. Señores, nos vemos mañana. Ya ustedes saben, este es otro programa más de Los Osobrosos. Ya ustedes saben, recordarles que cada contenido de nosotros está subido en la plataforma de Telenor. Así que dale para Telenor para allá. Suscríbase al canal. Neto Flow. Nos vemos Hasta mañana. Estamos activos. Hasta mañana, señores. Los Osobrosos.